Buenas tardes, como ya acaba de dar la torre de la cátedra, acaba de dar la una, nosotros nos gusta empezar siempre puntuales, así que comenzamos esta pieza del mes de abril que ya bueno, casi como cae de verano ¿no? con el tiempo que, que tenemos y con el calor que hace. Y hoy, bueno, pues nos hemos traído. Yo siempre hablo que todas las personas que suelen venir a las conferencias, pues son compañeros, son amigos, son personas investigadoras que, yo, que conocemos. En fin, siempre ustedes me oyen decir eso, pero en este caso es que para mí es un caso especial, porque bueno, María Auxiliadora llama Márquez, para nosotros dura, siempre. Bueno, pues una persona que muy amiga, muy amiga, una gran investigadora, gran conocedora de los museos y que llevamos muchos años trabajando, ¿verdad? Y entonces de verdad, de verdad digo que muchísimas gracias por estar aquí, porque bueno, para nosotros, para mí, es, es muy, muy importante que ella estuviera aquí. Ella es licenciada en Historia del Arte, diplomada en Estudio Avanzado en Arqueología del Arte y máster en Museología por la Universidad de Granada. También máster en Museografía Didáctica e Interactiva por la Universidad de Barcelona. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Museo de la Junta de Andalucía y ahora mismo su función o su, su puesto es asesora técnica en el Museo de Cádiz. Pero previamente estuvo destinada en servicios centrales, como le llamamos nosotros, o sea, en, en todo el meollo, en todo el núcleo de la consejería, donde, donde se mueven todas nuestras cuestiones, ¿no? Proyectos, presupuestos y, bueno, todas las cuestiones, pues, ella estuvo siempre implicada ahí entre 2014 y 2020 y también bueno pues también estuvo como, como técnico superior y en esa época que le he dicho 2014 y 2000, entre 2014 y 2020 fue la jefa de servicio de museos por eso teníamos una relación también constante porque nos arreglaba muchas cosas <risa> muchos problemas y bueno como ayudante de museos que también estuvo en el museo de Cádiz participó en la redacción del plan museológico esto es importante porque ella es también especialista en planificación museológica y estratégica y bueno, es algo que, que ahora mismo llevamos como, no sé, como, 10 años, ¿no? Poniéndolo muy en valor porque continuamente estamos programando para adaptar nuestros centros a que sean, bueno, pues instituciones del siglo, del siglo XXI. Desarrolla en Cádiz su labor en el ámbito de las colecciones, en su conservación y difusión, pero también en el ámbito de la gestión como digo, de, de la institución dentro de esta planificación que le comentaba. Ha coordinado diversas exposiciones y además ha participado en la apertura del Museo de Málaga, en el Museo Ibero de Jaén o en el Museo Arqueológico de Granada. Tres grandes centros muy esperados, muy esperados y largamente en el tiempo que se han ido dilatando, bueno, pues por fin están abiertos. Ha participado también en el grupo de trabajo del Plan Nacional de Conservación Preventiva de, en exposiciones temporales del Instituto de Patrimonio Cultural de España, en Madrid, el instituto que depende del Ministerio de Cultura. Ha sido secretaria de la Comisión Andaluza de Museos, donde creo que coincidimos también sí. en alguna ocasión, secretaria de la Comisión Técnica del Museo de Bellas Artes de Sevilla y vocal del Consejo Asesor de, del, del Conservatorio. Perdón, del Observatorio de Museos de España. Me confundo con conservatorio porque yo sé que ella, la música, es otra de sus, de sus grandes pasiones. Ha participado dentro de toda su investigación y su dilatada carrera en diversos másteres universitarios, en ciclos, jornadas y encuentros, como ponente de todos los temas relacionados con todo este ámbito de investigación que le he comentado antes. Y actualmente. Es presidenta de Icon España. Icon España es el Consejo Internacional de Museos, es una organización no gubernamental dependiente de la, de la ONU y que trabaja por lo mismo que la UNESCO u otras organizaciones, trabaja bueno, por, por los museos y sus profesionales de todo el mundo. Hay distintos comités según cada país y bueno pues en España. Ahora mismo tengo la suerte de que ella sea presidenta de nuestro comité español. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Nos va a hablar de, de un tema que, bueno, no suele ser muy común, ¿no? No es tan no. estrictamente arqueología, pero tiene mucho que ver también con las colecciones la y con el comienzo de este museo. Así que, muchas gracias. Pues buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación de la directora del Museo, de Lola, para participar en el ciclo de la pieza del mes y de la disponibilidad del personal técnico, bueno, de Manuel para atender mis peticiones de documentación y, como no, agradecer a las personas presentes su, su asistencia. Y no puedo estar aquí tampoco sentada sin felicitar al Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba por el esfuerzo que continuamente realiza para apoyar la investigación en los museos, tanto interna como externa, y transferir el conocimiento a la ciudadanía a través de programas de difusión estables como los miércoles en el museo o la pieza del mes. De acuerdo con la definición de museo del Consejo Internacional de Museos, que recientemente se aprobó en la, en la Asamblea de Praga, de Praga de 2022, un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, ...los museos operan y comunican ética y profesionalmente... ...ofreciendo experiencias variadas para la educación... ...el disfrute, la, re la reflexión y el intercambio de conocimiento. ...espero que estos minutos que vamos a compartir... ...en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo... ...Arqueológico e Etnológico de Córdoba... ...constituyan una experiencia de disfrute, de reflexión... ...y de intercambio de conocimiento. ...esta sesión, que se desarrolla en este último día del mes de abril... ...que es preludio del Mayo Córdoba, ...tendrá como objeto y sujeto principal una pieza singular de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba. Las obras de arte tienen la cualidad de poseer una historia propia y a la vez de evocar y generar nuevos relatos transversales que las contextualizan y las relacionan con otra época y con otra historia. En esta intervención se intentará contextualizar esta pieza, La Virgen de la Victoria. Se hablará de su procedencia, de su estilo artístico, de paralelos artísticos y posibles fuentes de inspiración para su creación, pero también se hablará de devociones, de abocaciones, de convento, de patronato, de conquista, de leyendas, de una nao, de la primera vuelta al mundo, de desamortizaciones, de urbanismo, de ensanche y de una feria. El relato que os presento hoy comienza con la fundación de la Orden de los Mínimos por San Francisco de Paula en el siglo XV en Italia, cuya aprobación diocesana se produjo en 1470, el nombre de mínimos hace referencia a la humildad de estos religiosos, que además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, incluyeron un cuarto voto que era la abstinencia de la carne y otros productos de origen animal. A fin de expandir la orden por otros territorios cristianos, Francisco de Paula nombró como vicario suyo en España a Bernardo Boy. En 1487, Fernando V de Aragón, Fernando el Católico, está asediando Málaga. Y según la tradición con leyenda, durante una noche del cerco de Málaga tuvo un sueño en el que se le apareció la Virgen con el niño. Era una Virgen sedente con el niño sentado sobre su rodilla, que le daba ánimo y esperanza para combinar la empresa bélica contra el infiel. La madre llevaba en su mano derecha la palma de la victoria y ambos iban coronados como rey y reina de los cielos. La Virgen aconsejó al monarca que no abandonara y que la llegada de unos monjes al campamento sería el anuncio de la victoria. Hoy, el vicario que San Francisco de Paula había nombrado en España, junto con otros frailes mínimos, realmente visitaron a, a Fernando durante el cerco que tenía en la ciudad de Málaga y según la leyenda, infundieron una esperanza al rey en nombre de Francisco de Paula para que continuaran en la lucha y recuperar el territorio a, lo, a los musulmanes. Tras la conquista de la ciudad, los monarcas católicos decidieron que una de las imágenes que iban a, a, a donar a esta a nueva Málaga cristiana ...se titulara Santa María de la Victoria... ...por la victoria que habían conseguido... Eh, ...en ese momento histórico... ...y que recibieran culto... ...en una ermita de nueva fundación... ...que está documentada en 1491... ...y que según también la tradición... ...esta ermita se erigió sobre el lugar... ...donde estaba la tienda... ...de campaña de, del rey... ...donde se le había a la Virgen... ...aunque la orden mínima... ...en principio no instauró ningún convento... ...en, en estos años... Eh, mmm, Boy y los otros mínimos fueron a hablar con, con Francisco de Paula unas conversaciones que habían tenido con los reyes católicos fueron hasta Tours, que es donde estaba en ese momento el fundador de la Orden para comunicarle que los reyes católicos tenían interés en fundar conventos de la Orden Mínima en, en España se reúnen de nuevo con los reyes católicos en Barcelona en 1493 y en ese momento le ceden la ermita que habían construido para la Virgen de la Victoria para que fundasen el convento Siente este el primer convento que la Orden de los Mínimos funda en España a este va a ser el momento en que se vincula la orden de los mínimos con la vocación de la Virgen de la Victoria son escasas las representaciones artísticas conservadas que registran la campaña militar de la conquista de Málaga voy a poner por ello con un ejemplo eh, el relieve de la parte alta del altar tenéis aquí el altar mayor de, del convento de, de Málaga el convento de mínimos, pues esta parte de aquí, que tenía aquí ampliada. Que de una discreta calidad artística, catalogado por el historiador José Luis Romero de Torres como una vez primeriza de Jerónimo Gómez, fechado hacia mitad del siglo XVII, que representa el encuentro de los dos frailes mínimos, mensajeros y los reyes católicos, acompañados por soldados, mientras aparece la Virgen en la parte alta, con una saya cónica, con unas mangas puntiagudas, y eh, delante de lo que sería una muralla, como la, la, la, ciudad, la ciudad cercada. Con carácter general podemos decir que la iconografía de la Virgen de la Victoria responde a una representación medieval de la madre de su hijo como Teotoco, o sea, como, como reino o trono de Dios, María reino, María trono de Dios. Y ya después, ya cuando se va desarrollando eh, estilísticamente, dependiendo de la época y la escuela artística, las figuras van a, a mantener una comunicación mayor o menor entre sí, e incluso una frialdad hierática o una conversación humanizada. Con respecto a la Virgen de la Victoria de, de Málaga, que es la que está ahora mismo allí en su templo, el historiador Romero Torres considera que es una producción andaluza, realizada por algún artista de formación flamenca que mantiene el rasgo de cierto arcaísmo en el tratamiento de los plegados. Desde hace unos años este historiador sitúa el origen de esta imagen en el círculo artístico cordobés de finales del siglo XV al que pertenecía Jorge Fernández, aunque otros estudiosos puedan considerar la posibilidad de que el autor sea Juan de Figueroa. La gran devoción que adquirió esta imagen malagueña, protagonista de numerosas procesiones, rogativas, rosarios, durante la edad moderna, acabó irradiando al resto de casas de la Orden, que por lo general se pusieron bajo la vocación de Nuestra Señora de la Victoria. La expansión por Andalucía, y por el resto de la península, de la Orden Mínima, fue rápida, pues a la muerte del fundador, en 1507, ya había cuatro conventos en Andalucía, los cuatro que voy a decir ahora mismo. Aparte del de Málaga, que se había fundado en 1493, el de Andújar en 1495, el del puerto de Santa María en 1502, el de Écija en 1505, y en 1510 se funda el de Córdoba, en 1512 Sevilla, en 1523 era de la Frontera, y así es un largo etcétera, por nombrar algunos. Este siglo XVI va a ser sin duda el periodo de mayor expansión y crecimiento de los hermanos mínimos en nuestro país, en donde llegó a contar con siete provincias peninsulares. Sin duda, el carácter que tenía esta orden, que era eremítico en el origen, pues pesaba a la hora de fundar sus casas, prefiriendo lugares más apartados de la urbe, excéntricos, extramuros, que posibilitaban un mayor aislamiento para el cultivo de su espiritualidad, que tenía un marcado carácter ascético. Y en paralelo a la expansión territorial que hicieron en Andalucía y en España, eh, con la fundación de conventos, pues también difundieron y consolidaron la devoción a, a la Virgen de la Victoria. Esto no es un hecho aislado, ya que en la edad moderna, desde los conventos, frailes y en medida también las monjas, consolidaron la devoción a imágenes que tenían arraigo local y, aparte, expandieron devociones de los titulares de su respectiva orden. Por ejemplo, María en su vocación del Carmen pues, fue ampliamente difundida por los carmelitas, la del Rosario por los dominicos, los Remedios por los Trinitarios, las Mercedes por los Mercedarios, Dolores por los Servitas, eh, la Inmaculada Concesión por Franciscanos y Jesuitas y ya en el siglo XVIII la de Pina pastora Pastora pues, ser la bandera de los, de los capuchinos. Como podemos ver, hay una importante diversificación nominativa e iconográfica del personaje de Sagrado de María, con advocaciones que se van refiriendo a pasajes de su vida, a estados emocionales que se le adjudican, a virtudes que se le atribuyen, a comparaciones con elementos de la naturaleza y del firmamento y desde luego con topónimos donde se supone que apareció, fue encontrado o recibe culto. La vocación de la Virgen de la Victoria no solamente tuvo un, un importante papel en la conquista de Málaga en 1487, sino que está estrechamente relacionada con otro importante evento histórico ha casi una década después, la primera circunnavegación entre 1519 y 1522. Previo a la salida de la expedición de las cinco naves que iban al mando de Hernando de Magallanes, que iban a dar la primera vuelta al mundo, eh, que salían desde el... ...Puerto Sevillano de las Muela, ...el 10 de agosto de 1519... ...pues se celebró una ceremonia religiosa... ...para implorar protección divina... ...y bendecir la bandera y los estandartes... ...en el templo del convento de la Victoria... ...que era el convento de los mínimos... ...que estaba en Triana... ...que había sido fundado unos años antes... ...en 1512... ...la devoción de Bagallanes... ...propició que una de las naves... ...se denominara Santa María de la Victoria... ...que es la conocida Nao Victoria... En honor a la Virgen de la Victoria del Convento Sevillano, siendo esta la única la nave única que volvió, que regresó de del arriesgado periplo al mismo puerto al mando de Juan Sebastián Elcano. En la parroquia de Santana de Sevilla, en un retablo del lado de la Epístola se conserva una escultura de la Virgen de la Victoria que procedía del Convento de Sevilla, que pres se presupone que la imagen que tuvo que presidir el, el altar mayor que está que aparece en imagen pero en la documentación que se maneja, que maneja los historiadores no está, todo, no está claro, ¿no? no se menciona. Es una bonita imagen sedente de la Virgen que sostiene al niño sobre la rodilla en actitud de mente sí y con gran belleza y calidad. Tiene un auto desconocido y la historiadora Matilde Fernández Rojas establece su ejecución a mediados del siglo XVI. No disponemos datos fidedignos para afirmar con autoridad científica que ante esta Virgen de la Victoria y no otra imagen yo pudiera ver en el convento con anterioridad... Eh, ...los marineros implorasen protección divina en 1519... ...y después de completar la psico navegación... ...fueran allí a hacer la acción de gracia... ...como recoger las crónicas... ...que eso sí está recogido en, la, en las crónicas del momento... ...porque podemos considerar que bueno... ...que si la, estilísticamente la imagen es de mediados del siglo XVI... ...que se, ad, que se adelante tanto la ejecución... ...pues bueno, no casaría demasiado... Pero bueno, lo que sí podemos afirmar es que el culto a la Virgen de la Victoria se había extendido por Andalucía con gran rapidez y esto significaba un gran número de ejecuciones de esculturas eh, con, con esta vocación. Tras una primera parte en la que hemos hablado del origen de la orden mínima, del Cerco de la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos, de la vocación de la Virgen de la Victoria, que es actualmente también patrona de Málaga y de Melilla, de la primera circunnavegación del mundo y del origen del nombre de la nao Victoria, continuemos nuestro relato en Córdoba. El convento cordobés fue fundado por Fray por Francisco Vinet, que era el general de la Orden de San Francisco de Pablo de los Mínimos, que a finales de 1509 llegó a Córdoba con este propósito. Y este propósito fue aceptado por el obispo Juan Daz. El emplazamiento que eligen es eh, el santuario de Santa María de, la, de las Puertas, de la Huerta, perdón, frente a la Puerta Gallego, Extramuro, que es donde residía hasta entonces una comunidad de, emparedada. Que fueron trasladadas a otra comunidad. Aquí tenemos una vista de Córdoba de Vingarde y se ve muy poquito, pero el número 20, que está marcado con el circulito, corresponde a extramuros al convento de la Victoria. La nueva comunidad entró en el convento el día 15 de agosto de 1510, y una vez que se establece en este espacio que, le habían, que, lo, que el, obispo, el obispo le había facilitado, pues. Tienen que ir ampliando y consiguiendo terreno por parte de la ciudad para edificar una nueva iglesia y mayores dependencias. Eh, como indica Aranda Dossel en un estudio que hace en el año 2006 sobre el convento de los mínimos de Córdoba, este convento va a tener un indudable protagonismo en el conjunto de fundaciones llevadas a cabo por estos frailes en tierra andaluza, ya que contaban con una nutrida comunidad y en sus dependencias se impartían enseñanzas de filosofía y teología a los profesos de la orden. A lo largo del siglo XVI, el proyecto de mayor envergadura que van a acometer es la construcción de las instalaciones conventuales y la ampliación de la iglesia. Los trabajos de, de construcción del templo de Nuestra Señora de la Victoria se van a prolongar a lo largo de varias décadas. La obra del edificio está muy avanzada en junio de 1574, que es la fecha en la que el correcto, bueno, el correcto es el nombre con el que se conoce al superior de la, de la orden Fray Pedro de Santiago contrata con un maestro albañil... ...con Diego de Morales... ...la realización de la portada de la Nueva Iglesia... ...este contrato se conserva en el, en el Archivo Histórico Provincial de, de Córdoba... ...y en este contrato también se especifica... que ...el, el material y las características de la portada... ...que tiene que ofrecer una estética clásica... ...cuyo diseño se debe a Hernán Ruiz III... ...y tanto las pilastras y columnas... ...como los elementos ornamentales de la portada... ...corresponden a los orden Endórico. ...las costosas obras del, de, del convento cordobés... ...van a ser sufragadas... ...en un alto porcentaje... ...por las aportaciones que hacen fieles y devotos... ...que se reclutan mayoritariamente... Eh, ...en la parroquia San Nicolás de la Villa... ...ya que el convento pues, pertenece a esta demarcación parroquial... ...la construcción del convento... Y ...de la iglesia de la, de la Victoria junto a una alameda... ...plantada por los religiosos... ...van a cambiar la fisonomía de esta zona de la ciudad... ...a la salida de Puerta Gallego que se convierte en uno de los paseos más concurridos. La imagen en piedra de la Virgen de la Victoria, con número de inventario de museo eh, C000624, debió ocupar la ornacina de la fachada de la iglesia conventual. Este dato, que es la procedencia de, de esta imagen, que podría parecer que es baladí, pues para los historiadores del arte y para los conservadores de museo es muy importante, porque nos habla de la vida de la pieza con anterioridad de su llegada al museo, ...aporta datos sobre su historia... ...sobre las vicisitudes que ha pasado... ...nos da pistas sobre el estado de conservación... ...y las posibles patologías que pueda presentar... ...los testimonios gráficos de detalle de la portada del convento son escasos... No, ...no he encontrado documentación histórica... ...en la que haya una representación... ...del convento de la Victoria, salvo... Eh, ...en la vista aérea de Córdoba... ...que dibuja Alfred Geddon, ...que es esta vista aérea... ...en 1853 que aparece aquí, está en la ampliación, este sería su vista del, del convento de la Victoria. O un dibujo posterior de Deza, que hace como una especie de boceto, pero no hay más, más elementos que haya podido encontrar gráficos para poder ilustrar esto. Pero sí conocemos otras portadas de otras iglesias de convento de la Orden Mínima, como el de la iglesia de la Victoria de Jerez de la Frontera, que está ubicada en la calle Porvera, Porvera es... El nombre de Porvera de, de, deriva de Porvera de la muralla, porque está extramuros también de la ciudad, que se com comenzó su construcción por los pies en 1566, probablemente con traza de Hernán Ruiz II, que en 1567 estaba trabajando por Gelez, y aunque con algunas posibles alteraciones de los maestros canteros sobre el diseño original, de acuerdo con las investigaciones que han realizado en la zona el historiador Manuel Romero Vejada. Nos interesa esta portada porque está separada solamente unos años de la construcción de la de Córdoba, porque posiblemente esté trazada por la misma familia de arquitectos y porque podemos apreciar una pequeña hornacina con una escultura de la Virgen. Pero volvamos a nuestra pieza del mes. La Virgen de la Victoria representa un grupo escultórico compuesto por dos figuras, una figura femenina y un niño, la Virgen y el niño. ...presenta un esquema de, um, compositivo triangular... ...y un acabado que estaba pensado para ser visto frontalmente, únicamente... ...encontrándose en la parte posterior sin labrar... ...dado que iba a estar en una, una fin. ...entonces se aprecia sobre todo en esta, en esta fotografía... ...donde ves que la parte de atrás ha quedado sin, sin tallar, sin, sin limpiar... ...aportando incluso más peso a la figura... ...posiblemente le aporta también un poco de estabilidad... ...pero ha quedado para que su vista sea esta, frontal, totalmente frontal... La figura, la figura de la Virgen se sienta sobre aquí, sobre un, un pedestal cúbico, viste tocado, una camisa o túnica ceñida con un cinturón y un manto sobre esta. El cuerpo está girado a la izquierda, a la derecha, perdón, pero la cabeza y la mirada, que está levemente caída, se dirigen hacia la izquierda, lo que da movimiento a la figura, no una figura que esté hieráticamente frontal, sino que hay un movimiento acentuado este movimiento se disponen los brazos que en actitud algo forzada se obtienen al niño por la zona de la cadera con la mano derecha y la mano izquierda cogido por los pies el niño se encuentra con un pie apoyado en la cadera de la Virgen en una posición de contraposto ya que la, la pierna derecha apoya el peso del cuerpo y dirige su mirada hacia la izquierda igual que la madre como vemos en esta composición se han plasmado unos rasgos de gran movimiento que de la, a las dos figuras de, del conjunto que son propios del estilo manierista del estilo de, de la, del, último, del último cuarto del siglo XVI eh, que es donde se puede encuadrar esta obra que son este giro de la cintura contrario al de la cabeza que presenta la Virgen el contrapuesto del niño los pliegues y la zona de sombra en la vestimenta de la Virgen o incluso los mechones ondulados del pelo de la Virgen ...desde el punto de vista de materia técnica... ...el conjunto está realizado... ...con tres sillares superpuestos... ...de piedra caliza... ...que se han esculpido... ...y tienen un acabado de policromía... ...se ha policromado... ...la cual, esta policromía esta, ...se encuentra un poco perdida... ...la Virgen... ...conserva... ...parte de la encarnadura en el rostro... ...y podemos ver... ...parte de esa encarnadura todavía en el rostro... ...las pupilas... ...y parte del cabello conservan con los castaños, en la camisa se ve el color rojo, en la parte inferior de la túnica se ve el color azul, hay también restos de dorado y sobre esto incluso los verdes. El niño solamente conserva un poco de encarnadura en las piernas y también se, en, se conservan restos de policromía roja en el pedestal que hemos hablado antes, donde se sienta la, la virgen. La ubicación de esta escultura en el exterior, dado que está viva, expuesta a una hornacina, pues, y después del tiempo que ha pasado aquí en el museo, bueno, todo eso incide negativamente en la conservación de los pigmentos. Quizás nos cause un poco de extrañeza que la escultura en piedra se policrome. Al menos a mí hubo un tiempo que me lo, me lo causaba, porque nuestro imaginario, cuando se todo de la estética renacentista italiana, quien no recuerda el David de Miguel Ángel o la, la piedra de Miguel Ángel, tan blanco, ...o los gustos neoclásicos con pues las culturas de cánova, eh, ...asociamos la escultura en piedra a una imagen sin color... ...más o menos pulida... Eh, ...quizá un inmaculado mármol blanco... ...pero vamos a dar un poco de salto en el tiempo... ...hasta la antigüedad... ...en la antigüedad el color... Eh, ...predominaba en el mundo clásico... ...como en, incluso en periodos históricos anteriores... ...culturas anteriores... ...como puede ser eh, la, la cultura egipcia... ...por ejemplo escriba sentado... ...una escultura en, en piedra caliza polipromada... ...o incluso de la, de la cultura íbera, donde tenemos la, la, la dama de basa ...que tiene una serie de policromías... El mundo. ...pero el paso del tiempo, pues, he en algunos casos... ...que esta policromía se, se desvaneciera, se perdiera... ...las intervenciones de limpieza posterior... ...pues también acabaron por despojar a estas escultura... De, ...casi por completo de la decoración cromática... ...y bueno, en los últimos años, muchos especialistas... ...están trabajando en la recuperación de estas policromías por poner un ejemplo, pues se ha trabajado con los mármoles del Partenón de Atenas o con el Augusto de Prima Porta. Os voy a poner un ejemplo más cercano, y más cercano para mí, que es eh, el retrato de Libia, procedente de Medina Sidonia, del siglo I, eh, una, un retrato romano, que está en el Museo de Cádiz, la sala estatuaria. Bueno, pues en esta escultura conservamos restos de, de la, del cromatismo, del manto, en, en color azul y son los restos originales de, de la policromía, o sea, las esculturas están todas policromadas igual pasaba también con la escultura en piedra desarrollada en la Europa medieval como los arquitectónicos del románico, del gótico que presentan con frecuencia un acabado policromo sobre todo en, la, en los pórticos en, la, en, en el norte y el pórtico está, está policromado y también en piedra volviendo a la moderna, os pongo otro ejemplo porque este es un ejemplo mmm, coetáneo prácticamente a la a la Virgen que estamos tratando, que es una, una Virgen policromada, una escultura en piedra, la Virgen Blanca, que se conserva en el Museo de Pontevedra, que es una atribuida a Joao de Oruao, es una de las representaciones de María más hermosa de, del Renacimiento Español, que conserva también su policromía perfectamente. Desconocemos la autoría de la Virgen de la Victoria del Museo Arqueológico de Córdoba, la escultura no está firmada y no conocemos testimonio documental del encargo. ...porque en el contrato de, de encargo de la, de, la, de la portada no se habla de la escultura de la nación... ...entonces esto para nosotros es un hándicap... ...y para mí ha sido un hándicap a la hora de, de presentar también esta, esta pieza del mes... ...porque perdemos mucha información... ...Samuel de los santos Genet, que fue director de museo y fue quien hizo la ficha de inventario... ...cuando se normaliza la ficha de inventario en los años 40 por, por Navascuez, ...pues redacta la ficha de inventario general en 1943... Y él indica que el tocado de la Virgen le recuerda a modelos de las madonnas de Rafael, pero que las facciones son de escuela española. Y hombre, no, no va desencaminado. Estamos de acuerdo con la hipótesis de que se trata de una obra de un escultor español. Con respecto a los posibles modelos compositivos que sirvieron de inspiración para este grupo, pues bueno, yo personalmente creo que más que las madonnas de Rafael, a las que aludía Santo Genet, voy a destacar las Madonnas sedentes del pintor Lombardo Bernardino Luini. Que representan una composición similar, aunque más pausada y libre de movimiento, porque son más renacimiento, El renacimiento más pausado no ha llegado todavía al manierismo. Podemos poner como ejemplo esta que queda a, la, a mi izquierda, a vuestra derecha, que es la Virgen con el Niño San Roque y San Sebastián, que está en la Parroquia de Santa María de Mesa de Utrera de Sevilla, que pudo llegar a Sevilla a finales del siglo XVI o La Virgen con el Niño, San Sebastián y San Roque, datado en 1530, de, que está en un museo de, de Florida, en la que el niño ya se encuentra sobre, de pie sobre la pierna derecha de la Virgen. Podemos pensar que estas composiciones, estos modelos italianos, bueno pues, fluyeron y cruzaron tron, fronteras, eh, llegando a España como encargo en algunos casos, pero también a través de grabados, de álbumes de dibujo. Era muy común que los artistas, entre los artistas, hubiera un mercado eh, ...con modelos... ...que se utilizaban para hacer las composiciones... para escultura, pintura, etcétera... ...estilísticamente la Virgen de la Victoria... ...que nos ocupa la Virgen de la Victoria... del Museo de Córdoba... ...también puede evocar alguna escultura italiana... ...de tradición clásica... ...como la Madonna del Parto... ...de Jacopo Sansovino... ...que está realizada entre 1516 y 1521... Y que actualmente está en la Iglesia de San Agustín... De, ...de Roma en San Agustín... ...de la que existe un interesante estudio de Mary Garrard, publicado hace unos años, en el que ella plantea como fuente de inspiración de San Sovino, eh, para esta composición el Apolo Citaredo, que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que es una obra romana del siglo II, y que también puede ser fuente de inspiración para la figura de la justicia que está en la bóveda de la estancia de la asignatura de, de los Museo Vaticanos al final lo que vemos es que hay un, estas imágenes tienen un origen clásico o sea hay un origen clásico eh, en la composición, en la grandiosidad que se le da a, la, a estas imágenes si nos acercamos a nuestro entorno más cercano, a Andalucía podemos encontrar vinculaciones de esta Virgen de la Victoria con algunos modelos como la Virgen de Belén de Pietro Torrillano que la hizo hacia 1525 en terracota, o sea en barro cocido policromado eh, procedente del monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla y que hoy está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla con esta imagen Torrellano plantea una novedosa forma de representar a María más monumental como le estaban haciendo los, los italianos y, y con ganando natural, de esto, solemnidad frente al naturalismo del gótico final a una virgen rotunda, melancólica en cierto modo incluso distante con una marcada frontalidad solo rota por el movimiento que provoca los dos cojines sobre los que descansa su pie izquierdo es una escena de maternidad pero con el iratismo de esa herencia clásica de esas esculturas clásicas también podemos establecer relaciones con la Virgen de la Paz que bueno, antes se llamó Virgen del Rosario y antes Virgen de Consolación atribuida a Jerónimo Hernández discípulo de, de Juan Bautista Vázquez que conocía muy bien también la obra de Torrillano está fechada entre 1573 y 1577 y ahora se encuentra en la Sevillana Parroquia de Santa Cruz es interesante también tener en cuenta el dato de que Hernández, el Hernández, contrajo matrimonio en 1568 con Lucía Ordóñez, que era hija de Hernán Luis II. Esto es un poquito como un mini sálvame, pero es que la, la relaciones, las relaciones entre los artistas son importantes. Entonces, ella se casa, eh, este escultor se casa con una hija de Lucía Ordóñez, que a su vez es hermana de Hernán Luis III. Entonces, hay una cierta endogamia, y puede que, que, esta, bueno, que esta, esta relación pues tuviera a lo mejor algo que ver con la fractura de la, de la imagen, no lo podemos saber. Para el catedrático Palomero Páramo, las imágenes sedentes de, de Hernández derivan de una que hizo su maestro, Juan Bautista Vázquez el Viejo, para el monací de Zorita. Le da ciertas novedades conceptuales e informales a este prototipo italianizante, ...reduciendo la elasticidad para expandir un poco más el carácter heroico, corpóreo, monumental... ...de este romanismo escultórico... ...y le infunde gravedad y grandiosidad ajena a, a, a unos modelos anteriores. Además, eh, Palomero Páramo también hace una, una indicación que, que es interesante porque... ...indica que Hernández en este caso dispone al niño en el lado derecho... ...como hemos visto en una de las vírgenes de Luini... ...y como vemos en nuestra Virgen de la Victoria... ...frente a la costumbre generalizada de ponerlo en la rodilla puesta. Santa García de la Torre, que una querida compañera... ...y es directora del Museo de Bellarte de Córdoba... ...considera que debemos situar al artista que labró esta imagen... ...de la victoria entre Córdoba y Sevilla... ...entre la familia de los Hernán Ruiz... ...por eso por su relación con otros artistas de, de familiares... ...como puede ser Jerónimo Hernández... ...y también que está vinculado Hernán Ruiz, a, una, a un escultor poco conocido cordobés... Eh, Jerónimo Ordoñez, al que Enrique Romero de Torres le atribuye una virgen con el niño que está en el Museo de, de Bellas Artes de Córdoba, que también está esculpida en piedra. Pese a todo lo expuesto, estos son conjeturas de acercamiento a posibles eh, modelos estilísticos, pero a falta de documentación histórica sobre el encargo y la ejecución, no podemos realizar una atribución a la autoría de la Virgen de la, de la Victoria. ¿Y cómo llega la Virgen de la Victoria al Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba? Bueno, pues a lo largo del primer tercio del siglo XIX, la comunidad de la Victoria, del documento de la Victoria, atraviesa varias, varias crisis eh, que se traducen en una reducción drástica de lo, del número de religiosos. En octubre de 1804 hay una, una alteración de la vida comunitaria porque la Junta de Sanidad Decide que todos los, o casi bastante de los cenobios de, de, de los conventos que había extramuros de Córdoba eh, se conviertan en lazaretos para poder albergar a enfermos, porque había una, una epidemia muy grande tenían que tratar los extramuros. Posteriormente vuelven a los meses, en 1810, José Bonaparte declara una extracción de, de los conventos que dura tres años, y este, este hecho provoca ya una, una crisis de, que tenía hay un, un descenso de vocación, un descenso de frailes en estos años. Ya en el, en el plano de los franceses, en el plano de Córdoba de 1811, aparece marcado el convento de la Victoria como ex convento de la Victoria, por el momento en el que está. Pero bueno Vuelven otra vez a la actividad, hasta que el 4 de julio de 1835 se promulga el decreto de extinción de la Compañía de Jesús y tres semanas más tarde la reina gobernadora firma otro decreto por el que se suprimen todos aquellos conventos con menos de 12 religiones profesas. Esto es lo que se como, no sé cómo la desamortización de la de Esta medida va a afectar al convento de la Victoria, porque contaba en ese momento con 10 religiosos, -down. o sea, estaba por debajo de los 12. No obstante, en primer momento la iglesia permanece abierta al culto, de acuerdo con, con lo que se establece en el informe remitido a, al obispo de la diócesis. Pero eh, comienza, se suele la, la pena. En septiembre de 1844, Francisco García Hidalgo adquiera al Estado las dependencias conventuales, la Iglesia y la sacristía. Y unos años antes, quien fuese su suegro, José María Conde y Salazar, había adquirido ya el extenso huerto en 1836. Las imágenes que había en la Iglesia y los vasos sagrados, todo toda la ornamentación, se traslada a la parroquia de San Nicolás de la Villa, que era la parroquia a la que pertenecía, y la imagen medieval de Nuestra Señora de la Huerta se deposita en la catedral. En esta fecha de mediados del siglo XIX, el convento de la Victoria aparece en este plano que hemos visto antes, de Córdoba, todavía en pie, ya como es convento, entre el Paseo de la Victoria y, y el campo de la Victoria. Y este sea quizá el. este, este dibujo, esta vista aérea de Córdoba, que también es, es muy interesante por cómo se, se gestó, que la historia va a través de un globo. Un, bueno, es interesante para a lo mejor desarrollarlo en otra ponencia pues quizás sea el mejor ejemplo para contemplar cómo está, se había desarrollado la ciudad de Córdoba perdón, atrás cómo se había desarrollado la ciudad de Córdoba cómo estaba ya la muralla totalmente colapsada casi cómo estaba aquí el tramuro, se ve aquí perfectamente el monasterio y se ve aquí la plaza de Torre, que también va a ser un elemento importante una nueva operación de compra-venta de la propiedad se sucede en 1859 cuando la adquiere Francisco López Barro. A principios de, de marzo de 1865, la corporación municipal, presidida por el conde Arnachuelo, que era José Ramón de Ose y González de Canales, manifiesta un vivo interés en adquirir los inmuebles y el huerto con el objetivo de emplear el real de la feria de Nuestra Señora de la Salud. La Feria de, la, de Nuestra Señora de la Salud tiene su origen en 1284, año en el que el rey Sancho IV concedió el privilegio al Consejo de Córdoba para que se pudieran celebrar dos ferias de ganado al año. Entonces, en 1803, la feria se trasladó a la, frente a la Puerta Gallego, ya que querían acercarla a la Plaza de Toro. Que ya hemos visto antes, que aquí estaba, la, esto sería la. Uy, a ver si puedo ver aquí. La Puerta Gallego quedaría por aquí y aquí estaría la Plaza de Toro. En lo que ahora es el Corte Inglés, en la Ronda de Texas. ...sin embargo, bueno, el emplazamiento definitivo de, de esta feria... ...van a ser los Jardines de la Victoria a partir de 1820... ...se estaban quedando pequeños... ...entonces tras las gestiones pertinentes... ...el 12 de mayo de 1866... ...se otorga ya la escritura de compra-venta... ...fijándose un precio de 240.000 reales... ...que se aunarían en cinco pagos... ...el edificio antiguo del convento y la iglesia de los mínimos... ...van a ser derribados... ...por razones urbanísticas como ya había ocurrido... ...con otros derribos de otros conventos extramuros... ...como el de los santos mártires... ...o el de San Martín... ...su derribo va a suponer el ensanche de Córdoba... ...por la parte oeste... ...y con él se procedía a la urbanización... ...de la zona del Campo de la Victoria... ...que junto a la asa de arquitectura... ...representa un enclave idóneo... ...en ese momento para ubicar... Eh, ...el Real de la Feria de Mayo Cordobesa... ...con posterioridad se procedió ya... ...al desmonte del Campo de la Victoria... ...y esto dio lugar al actual paso de la Victoria... ...y la, pro la progresiva de destrucción de la muralla... ...que se parte en parte de la muralla... ...que se puede ver en el parking de, de la Victoria... ...y la expansión de la ciudad hacia el oeste en el siglo XX... ...bueno pues pese a que este convento... ...que su propietario anterior había convertido en un almacén de madera... ...estaba en estado ruinoso... ...y un poco... ...no estaba en demasiado buen estado... ...esta operación de... de, de ...demolición... ...no tuvo senta de polémica... ...fue la primera polémica que hubo entre los antiguos y los modernos... ...que se registra en Córdoba... ...es decir, estaban los defensores... ...del respeto a la historia y a los monumentos... ...frente a los que abogaban por la modernidad... ...por, la, por la, la, el avance que solamente se podía conseguir... ...a base de destrucción monumental... ...y dejaron testimonio de todo ello... ...a lo largo de varias semanas y meses... ...en las páginas del diario Córdoba... ...pero finalmente la modernidad ganó la partida... ...y bueno recordemos que el siglo XIX... Pues, ...se ha caracterizado desde el punto de vista urbanístico... ...en la ejecución de grandes operaciones urbanísticas... ...en las ciudades, con el derribo de puertas y murallas... Que ya habían dejado de tener eh, la funcionalidad defensiva y de control de mercancías y personas en la entrada y la apertura de grandes parques y bulevares. Por eso, el Paseo de la Victoria lleva el nombre en recuerdo de convento habitado durante más de tres siglos por la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula. También da su nombre al Mercado de Victoria, que está ubicado en lo que era la caseta del Círculo de la Amistad del Recinto Ferial. Y bueno, ya también más recientemente el Parque de Victoria, Ahora, por acuerdo de mayo, de, de 26 de mayo de 1866, se puede dar después de la, la compra, el Cabildo, el Ayuntamiento Entrega en Propiedad, al Museo de Bellas Artes, la escultura en piedra de la Virgen de la Victoria y el escudo heráldico de la Orden, hasta que, eh, que se quedan en el Museo de, de Bellas Artes de Córdoba, hasta que en 1868, en aplicación del Real Decreto de Creación de, de, del Museo Arqueológico Nacional, que a su vez decretaba la creación de museos arqueológico en las provincias se crea el Museo Arqueológico de Córdoba ya Teodomiro Ramírez Arellano en sus paseos por Córdoba o sea, apuntes para su historia en el tomo 2, cuando habla del Museo Arqueológico eh, cita que compartía sede, seguía compartiendo sede con el Museo de Bellas Artes Pero, y destacaba esta pieza, esta virgen como uno de los objetos más notables del Museo Arqueológico y hablaba de una virgen sentada de cuerpo entero, tamaño natural escultura del siglo XVI, ejecutada con manera franca y a grandes rasgos, procedente del extinguido convento de la Victoria, extramuro de esta ciudad. Tras pasar por diferentes sedes, desde la inauguración del Museo en el Palacio de los Páez Castillejos, allá por el año 1961, de la mano de Ana María Vicente, pues ha estado expuesta en el Patio 4, o Patio de los Aromas, junto a otras piezas. Espero que este, de este relato haya cumplido su finalidad, que no era otra que contextualizar histórica y, y artísticamente la Virgen de la Victoria del Museo Arqueológico y de Córdoba, utilizando como recurso otras narraciones y relatos paralelos y transversales de devociones, de vocaciones, de conventos, de patronazgo, de conquistas, de leyendas, de un nao, de la primera vuelta al mundo, de desamortizaciones, de urbanismo, de ensanche y de una feria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Dora, Llama, porque si la has contextualizado muy bien. Muchas veces nos preguntan por qué en este museo hay esculturas religiosa y, y es difícil de, de explicar, tú la has explicado muy bien. Y también es importante porque no se conoce la, la historia de los topónimos de las ciudades, y es, no, porque es la victoria. Hay gente que piensa que es por otros motivos y no, es por, por ese por ese convento luego, bueno, simplemente destacar también la relación que hay entre Hernán Ruiz y el museo porque construye el palacio de Jerónimo Paez y ahí sí tenemos el contrato, ahí sí tenemos el contrato de los eh, de los escultores que hacen toda, toda la fachada, pero por ahora no no quiere decir que no aparezca alguna vez en, un, en algún archivo el contrato de quien esculpe esta esta Virgen así que muchísimas gracias y si ustedes tienen alguna pregunta agradecer toda la información y muy específicamente lo de, lo de la victoria que la inmensa mayoría de los cordobeses les conocen y, bueno, yo vivo ahí o sea que precisamente eh, no salieron, porque ejemplo, fueran los mínimos ya sé que eran unos monjes y después sí que me gustaría hacer una puntualización de unas dos palabras, nomás que dijiste muy al fin, eh, la teotoco dijiste que era el trono de la Virgen el trono, me el trono de Dios es el trono de Dios, Dios, es la madre de Dios es además un concepto esencial la teoría eh, y la, la madre de Dios en Éfeso, pues claro eso hay más simplemente eso eh, es el, el trono es eh, así por templo está teorizando, sí. pero es eh, la madre de Dios un concepto esencial a la teoría eh. Me ha parecido fascinante, es pura historia, vamos, lo, lo que nos has contado. Pero tenía mucha curiosidad, la, esa protofotografía aérea con la historia del globo que ha eh, asomado así, ¿dónde se puede buscar información sobre eso? Pues hay, hay, un hay un artículo que te lo, te lo puedo mandar por correo, si me das tu dirección de correo, sí. hay un artículo muy interesante que habla sobre la generación de esa vista y sobre, bueno, el, el cómo pudo ser técnicamente la generación de esa vista, si pudo ser en, en globo, si, si se utilizaba un plano de, de la ciudad de Córdoba que existía en ese momento o no. Es que hay eh, como muchas referencias a ese, que, es que creo que es el que está conservado, en el que de urbanismo. Que está sí, en arte. Bellas Artes. Sí. Hay Bellas Artes, esta obra, arte. pero una herencia, me parece. No es que haberas copias, una no? Sí, hay varias copias. Ah, bueno. sí. hay varias ediciones y la, la otra que has puesto también, que son fascinantes porque son ¿no? Son fotografías, por mucho que se cuadros de, de un detalle y parece que de una eh, corrección, vamos, que, que realmente que dan una cantidad de información que yo creo que todavía está muy por, por desarrollar. Bueno, ahora te el correo. Gracias. Gracias. A mí lo que me ha parecido, herida es que has encuadrado la conferencia que está muy bien articulada y muy bien fundamentada desde el punto de vista que, que yo trabajo diariamente, que es la lingüística, y sobre todo los significantes que tú has denotado a través de tu conferencia, y los significados, ahí mereces un aplauso como filóloga también, porque es cierto que tú eres una mujer que desde siempre, desde pequeñita, ha sido estudiosa y lo sigue siendo. Hay un dato que a mí me ha sorprendido de una manera extraña. Cómo es que ese convento de los mínimos que está en Málaga y que, y que tiene a la Virgen de la Victoria como patrona <coughs> y como aquella que hace posible que ellos mantengan una comunidad en Málaga, que después son más. Lo que me sorprende es que hasta 1867 la Virgen de la Victoria no sea la patrona de Colombia. De todas maneras te doy la gracia y ya sabes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Solo una. Ah, ¿sí? eh, ¿Se podría ver la, la imagen de la Virgen? Ahora mismo sí, no porque Sí, ahora mismo no porque bueno, saben que estamos en un proceso de cambio que hemos explicado muchas veces porque llevamos muchos años. Todos los cambios en la administración duran mucho y sobre todo en el patrimonio. Entonces, la parte esa del palacio está cerrada porque estamos ahora mismo inmersos en un proyecto, se está redactando el proyecto básico para la sede de exposición permanente del museo. Quiere decir que ahora mismo y con esfuerzo pues se abren los dos patios principales, pero el resto del palacio está cerrado, se ha convertido en almacén y bueno, están todas las piezas retiradas, con lo cual ahora mismo no se, no se puede ver. Yo lo siento mucho, pero como en la exposición que tenemos ahora mismo hay solamente, bueno, hay menos de un 1% de piezas de la colección expuesta, pues siempre aprovechamos también estas piezas del mes para dar a conocer a otras que no se pueden ver ahora. Esperemos que se puedan ver muy pronto. Así, nada. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y gracias. gracias a ustedes por venir este domingo.